desde mi experiencia. Ah, no, perdón. A inspirar, ese es en, en, en pocas palabras a inspirar. Perfecto. Pues muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Ernesto Arce Piña, es un Master del 1734. y es para mí un verdadero placer darte la bienvenida a este webinar que tiene como finalidad el hacer mejores prácticas compartidas entre todos ustedes. En este momento me voy a permitir presentarte a nuestra coordinadora de construcción de liderazgo del distrito 34, Mayra Dávalos, que nos va a dar la bienvenida a este evento. Buenas noches, Mayra. Buenas noches, Juan Ernesto. Buenas noches, Araceli, Rosario, Alejandro, Jesús, Libertad. Les mando saludos hasta ese punto precioso de la República, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, Jalapa, Morelia, donde nos siguen, porque estoy muy contenta de compartir con ustedes este panel. Creo que desde mi experiencia, los VIP educativos, habiendo desempeñado ese rol, es el motor de un Club Toastmasters. Como coordinadora de crecimiento de liderazgo, me doy cuenta, ahora que hemos estado compartiendo la educativa compromiso con la calidad, que cuando hay un buen visionario, un buen estratega para llevar a buen rumbo a, eso, a esa meta que, te, que tenemos del Club Distinguido del Presidente, hace una gran diferencia, por eso los clubes nuevos, los clubes débiles, los clubes que están batallando con su membresía, qué bueno que están aquí, que nos están siguiendo en el webinar o también en Facebook, porque sabemos de que cuando hay un buen VIP educativo va a haber como un buen GPS para llevar a esas 10 metas. Estoy muy contenta de estar con ustedes y espero sea de su utilidad esta hora que estarán con nosotros. Te regreso a la palabra Juan Ernesto. Excelente, pues muy clara tu bienvenida. Por supuesto que estamos muy contentos de empezar no solo la semana, estamos empezando el mes. Este 2021 ya huele a que se va, ya estamos muy cerca de la Navidad. Y entonces, como bien lo comenta María Liz, eh, a nombre de Arturo Aubrey, nuestro director de calidad del distrito 34, estamos aquí proporcionándote información de valor para que puedas poder, para que puedas mejorar esas prácticas que tienes en tu club como vicepresidente educativo. Pues bien, vamos a comenzar. Cada uno de nuestros panelistas son personas con reconocida trayectoria y con mucha experiencia probada, con buenas prácticas y mejores resultados en la función del rol de vicepresidente educativo. Ese rol tan importante y crucial determinante para el resultado del fin de año, que es el 30 de junio. El 30 de junio todos los clubes tendrán que entregar buenos resultados y el VIP educativo es una pieza clave fundamental para obtener esos resultados. Cada uno de los panelistas... Eh, además de la experiencia y la, la trayectoria que tienen, nos van a compartir en tres minutos cada uno su intervención, algún aspecto importante, y te pido a ti, espectador, que vayas tomando nota, en cualquier momento puedes ir apuntando tus preguntas aquí en la parte del chat, yo eh, iré eh, leyéndolas para que sean nuestros panelistas mismos quienes la respondan. Pues bien, si les parece bien, vamos a entrar de lleno a este este este panel con nuestra primera panelista, ella es Araceli Hernández, perteneciente al Club de Renacimiento de Guadalajara. Araceli nos va a hablar de cómo coordinar el programa del club. ¿Cuáles son los roles de la mesa y trabajo con anticipación? Adelante, mi estimada Ara y va a ser María Liz quien nos estará tomando el tiempo de la manera en que en Toastmaster lo vamos a hacer. Al minuto uno, el color verde, al minuto dos, el amarillo, al minuto tres, el color rojo. Adelante, Araceli. Los ojos no encuentran lo que el cerebro no busca. Un placer compartir información para ayudarlos a que todos ustedes tengan un club distinguido del presidente. Es importante comenzar a tomando nuestro manual de liderazgo del club central, porque ahí encontraremos además de la misión, la visión, de todo lo que constituye Toastmaster, algo muy importante. La promesa Toastmaster. Ahí es donde vamos a dar un brinco. ...donde dejaremos de ser voluntarios, porque en repetidas ocasiones he escuchado esa palabra... ...para convertirnos en lo que somos realmente, socios comprometidos en lograr un club distinguido. Y hoy te quiero compartir una herramienta que para mí ha sido un aliado en llevar a cabo estos objetivos... ...porque recuerda que al menos seis corresponden a educación. Voy a permitirme compartir pantalla... Lo que hago es utilizar una aplicación súper común, Excel, efectivamente. Hago un tablero en el que armo para empezar. Tienes que saber tú cuántas sesiones hay en el año. ¿Sabes cuántas sesiones puedes tener? En este tablero yo me di el tiempo de armarlo y resulta que tengo 53 sesiones, pero de esas tengo que restar obviamente Navidad, Semana Santa, concursos y otro tipo de eventos. Coloqué las siete funciones básicas que me marca en los roles de Toastmaster y aquí fui integrando a cada uno de mis socios. Pero de nada sirve anotar en un papelito o en una libreta que después se nos puede extraviar. Por lo que hice una triangulación de datos y cada uno de mis socios voy marcando aquella casilla de los objetivos que ha cumplido. Hoy uno de mis socios cubrirá todas las funciones que esta mesa nos propone y lo que hacemos es que el socio al menos una vez pase por cada una de estas funciones para desarrollar todas las habilidades que vienen contempladas dentro de nuestro programa Toastmaster. Yo te invito a que hagas este tablero para que vayas previendo y, en mi caso, yo lo subo mes con mes. En este caso ya tengo toda la planeación de noviembre y sé que en un momento más en mi club se llevará a cabo el concurso de disfraces y calaveritas, además de una sesión tradicional. Sé que el próximo, dentro de lunes tenemos un puente y de esa manera yo les hago llegar toda esta programación para que ellos se comprometan o me informen con antelación que no les será posible acompañarnos. A través de esto garantizo que todos los socios tengan función y no se repitan. Todos, Master. Extraordinario, mi estimada Ara. Sin duda, esta tabla va a ser muy práctica y muy útil para todos en Toastmaster. Importante que todo el material que vas a ver durante este webinar va a estar disponible en la página del 4 en la sección de calidad. Entonces, este Excel que nos acaba de compartir Ara, que es una poderosa herramienta, va a estar al alcance de todos y cada uno de ustedes para que lo puedan bajar y utilizar. Muchísimas gracias, Ara, por tu primera gran aportación en este webinar. Vamos a pasar con nuestro siguiente panelista. Ella viene directamente desde la Ciudad de México, de Guadalajara, nos vamos a la Ciudad de México, perteneciente al Club Renacimiento, no, perdón, el Club Gildardo Avendaño de la Ciudad de México, Rosario Hernández, adelante Rosario, ella nos va a hablar del programa Padways. El escenario es tuyo, mi estimada Rosario. La calidad no es un acto, es un hábito. Y los VP educativos somos personas autodidactas, visionarias, entusiastas, estrategas y proactivos. Es por eso que la importancia de la plataforma Pathways, que es una plataforma virtual, que de una forma emocionante, flexible e interactiva, nos permite a nosotros como vicepresidentes educativos ayudar a los socios a desarrollar sus habilidades de comunicación y de liderazgo. Además, ¿sabías que puedes desarrollar a través de esta oportunidad un sinnúmero de competencias únicas que te van a llevar al éxito? También tiene valor curricular, lo cual es algo muy bueno. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que me encanta leer y llevan varios libros donde recomiendan a Toastmasters. Entonces, a través de una plataforma, tiene un sistema educativo que te permite ir desarrollándote y creciendo como líder. Y cada Pathways trae una cierta información y ciertos proyectos educativos para que los vayas desarrollando y desarrolles, por ejemplo, el de liderazgo dinámico desarrollas habilidades como líder estratégico. Hay otro camino que es coaching efectivo. Te ayuda a desarrollar tus habilidades de comunicador y líder efectivo. También está un camino que se llama humor atractivo. Este camino te, te tiene diseñado para ayudarte a desarrollar habilidades de orador divertido y atractivo. Y es por eso que la importancia de empezar cuando un socio nuevo se inscribe a llevarlo, a guiarlo. ¿Para qué? Para que desde un inicio se sienta con la confianza y tenga y pueda ver todas esas ventajas competitivas en su lugar de trabajo o incluso con su familia. Así que más adelante les estaré compartiendo mi presentación, la cual. Resalta también puntos estratégicos en cuanto a pathways se refiere. Excelente, Rosario, muchísimas gracias, porque es importante conocer exactamente cada trayecto para que te funcione, cuáles son las habilidades y las competencias que vas a desarrollar. Entonces, esta aportación que nos da Rosario es básica para que sepamos cómo orientar a nuestros socios. Muchísimas gracias, Rosario. Y de la Ciudad de México nos vamos directamente a Cancún, ahí donde nuestra envidia Acompaña a nuestro siguiente panelista. Muy bien, él es directamente del club con la fuerza de la palabra y nos va a hablar, ¿Sabías tú que existe un comité educativo? ¿Para qué sirve el comité educativo y cómo lo puedes aplicar? Pues vamos a escuchar de voz de nuestro tercer panelista Alejandro Angulo, ¿En qué consiste este tema del comité educativo? Adelante, Alex. Muchas gracias, Juan Ernesto. Eh, justamente el lo que tú tienes como vicepresidente educativo realmente es que puedes formar un comité educativo. Y muchos de ustedes tal vez no lo sepan. Hay muchas funciones que, te, que tienes que realizar y puedes llegar a sentirte abrumado por ellas. Así que una de las cosas que nosotros hemos hecho dentro del club y que he tenido de experiencia es conformar ese comité educativo. Principalmente se compone de tres personas. El comité, el vicepresidente educativo anterior, el vicepresidente educativo actual y preferentemente el próximo prospecto para vicepresidente educativo. El tener estas tres funciones dentro del comité de, de, de educación del club permite que haya una buena sinergia y un buen seguimiento de los seguimientos de cada uno de los socios en su plataforma educativa. Ahora, te comparto este ejemplo de mi club. La vicepresidenta educativa apenas tenía dos meses de haberse integrado a nuestro club, era una socia muy nueva, sin embargo, tenía esta intención de poder servir y nos hacía falta este tipo de personas en este eh, pues, puesto bastante importante y clave. Así que, sin más preámbulo, justamente le ayudamos a conformar su comité educativo y la vicepresidenta educativa anterior es la que le ha dado seguimiento y le ha apoyado justamente en estas cuestiones técnicas, saber cómo desarrollar el programa de planeación de cada una de las sesiones. Eh, continuó con un, eh, una excelente eh, buena práctica que yo también la recomiendo, que es el lunes de confirmaciones. Nuestro, nuestro club sesiona los jueves, entonces los lunes de confirmación es un momento en el que la vicepresidenta educativa justamente comparte este eh, rol de, del programa de, todas las, de todos los que ya estamos programados y en ese momento es donde vuelven a confirmar y empiezan justamente a armar el programa para que esté todo listo para el jueves tener una sesión increíble. Entonces, te recomiendo siempre tener un día de confirmaciones, por lo menos tres o cuatro días antes de tu sesión, en el cual el vicepresidente educativo se... Eh, pues se pone muy listo para confirmar que el Toastmaster confirme y que confirmen todos los oficiales o todas las personas que van a estar participando activamente con proyectos, con capacitaciones, con cápsulas educativas o dinámicas. Entonces, muy importante este comité también porque te va a permitir hacer una sucesión correcta, hacer un plan de sucesión y este próximo vicepresidente educativo va a estar mucho más empapado y va a poder dar seguimiento a todos los avances de los socios, incluso cuando ya entreguen el cargo y arranque este nuevo cargo y haya ese seguimiento. Y este es realmente una muy buena práctica que nuestro club está funcionando. Extraordinario, mi estimado Alex. Todo es planeación. Básicamente lo que tú nos dices es que seamos organizados y planificar. Me parece una también valiosa aportación, digna de ocuparse eh, de manera inmediata en todos nuestros clubes. Muchas gracias, Alex. Y de Cancún nos vamos a Jalapa. Seguimos con el calor de la costa. Bueno, Jalapa no es costa, pero estamos cerquita del mar. Muy bien, nuestro siguiente panelista viene, eh, como lo comenté, de Jalapa, del Club Liderazgo Avanzado. Él nos va a hablar de la planificación de los concursos. Porque ciertamente algo tiene todos másteres, actividades espejo. Acabas, eh, meses pasados, tener tu club, tu concurso, y vas a volver a hacerlo nuevamente para el año que entra. Entonces, vamos a entender y vamos a conocer cuál es la mejor forma de planificar concursos, para lo cual vamos a dar la bienvenida a nuestro cuarto panelista, Jesús Castañeda. Adelante, Jesús. Quien No planifica un proyecto, tendrá que administrar un caos. Muchísimos amigos, socios de Toastmaster y VP educativos. La parte de los concursos es una parte muy interesante y quiero hacer memoria del primer mentor que tuve en Toastmaster quien me enseñó que Toastmaster no es tu club, sino que es una organización. Además de darte el consejo obvio de que leas, por favor, el manual de organización de los concursos, te voy a invitar a que asistas a otros clubes, primero de tu área, después de tu división, de tu distrito y si quieres hacerte internacional, hazlo internacional aprovecha que nuestros próximos concursos están el International Speech Contest y por qué no invitar a socios de nativos si de habla inglesa para que puedan asistir a tus concursos a ser jueces en estos mismos así que la primera invitación es para que tengas una diversidad, un abanico maravilloso de posibilidades para tus jueces, visita otros clubes dentro de tu área, dentro de tu división y de tu distrito. Además, dentro de tu club también debes hacer un trabajo de convencimiento, voy a ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque no existe un concurso si no existen concursantes, así que es tu trabajo motivar a los concursantes y muy especialmente, y más adelante lo escucharás, hablar con los mentores de quien quiera participar, ¿para qué? Si queremos un concurso de calidad donde vamos a invitar a todos y potenciales invitados que se van a ser socios, van a mostrar discursos de calidad y es ahí donde el concursante tiene que avisar, tienes que avisarles desde antes, desde un mes antes mínimo, cuándo va a ser la fecha del concurso, para que se empiecen a preparar, para que levanten la mano y quién es mentor o mentora de quienes le interese concursar, ya que se vaya acercando que vaya viendo de qué va a ser su discurso, que lo vayan preparando, que lo vayan practicando, que lo vayan afinando, y el día del concurso presenten una chulada de discurso y que les sea de mucho trabajo a los jueces poder definir quién es el mejor concursante. Estos concursos también te dan la oportunidad de hacer algunos escritos, por ejemplo, que puedas hacer una invitación formal a los jueces, con tiempo de anticipación. Tools Master es para gente ocupada y que debe administrar su tiempo y que debe ser efectivo en las actividades que está planeando. Eso nos enseña Toastmaster en la administración del tiempo, así que invítalos con tiempo de anticipación. Puedes crear oficios especiales para hacerles la invitación y que el día del evento estés totalmente relajado, relajada y disfrutando de un maravilloso concurso. Esto es porque si no administras un proyecto te tocará administrar un caos. Y los concursos son una, un gran ejemplo de esto. Así que invita a otros jueces de otras divisiones, de otros distritos, apoya a tus concursantes con los mentores y disfruta mucho del concurso que habrás organizado. Y disfrutar, me parece muy clave, Ocao, si los concursos deben de disfrutar, por supuesto, y si los planeas los organizas por supuesto que el resultado siempre será mejor. Muchísimas gracias por tu participación mi estimado Jesús, cuarto panelista y desde Jalapa nos vamos ahora a Morelia a la capital del cine. Muy bien pues nuestra siguiente, nuestro siguiente panelista eh, pertenece al Club Avanzado de Michoacán, Club Avanzado Michoacán ella nos va a comentar acerca de la mentoría en tu club hay mentores los socios nuevos les hacen un mentor, vamos a ver cuál es la buena práctica que nos va a recomendar nuestro siguiente panelista, Libertad Ángeles. Adelante, Libertad. Todos necesitamos un guía en cualquier momento de nuestra vida. Verán, dentro de Toastmaster existe algo llamado mentoría. La mentoría no es únicamente aquel proyecto que presentamos en el nivel 2, o bien el Pathway de Mentor, el cual les recomiendo ampliamente que lo sigan. Este nos permite hacer el seguimiento de una persona a quien llamamos pupilo o mentí, en un tiempo de aproximado de seis meses. La mentoría comienza desde el momento en que aquí tenemos dos opciones, las cuales me ha tocado vivir. Se te asigna un mentor por parte de tu vicepresidente educativo o bien, de acuerdo a temas de interés y afinidad, eliges a tu mentor dentro del club. ¿Pero por qué es tan importante el rol del mentor dentro de un club Toastmaster? Cuando eres un nuevo socio, te da una guía, sobre todo para aquellos primeros proyectos que pueden resultarte complicados, como ocurre la confusión que normalmente veo al presentar el proyecto de evaluación y comentarios, o bien en aquel de enfrentarte a un público difícil, que no estás completamente del todo seguro cómo debes afrontarlo. Además, el tener un mentor le da a los nuevos socios la seguridad de que no están solos y que alguien más los guía. Por lo tanto, muestran un mayor interés en pertenecer a la organización. Además de esto, todos tenemos algo que aportar, desde los más jóvenes hasta los más grandes. Siempre hay algo nuevo que aprender, por lo que es importante una retroalimentación constante, desde nuevos aparatos electrónicos y la forma tradicional de hacer un discurso nos llevan a mejores prácticas. Los invito a que comiencen a hacer sus preguntas, a qué temas les interesa, que veamos en la sección de preguntas, que ustedes digan, ¿sabes qué? En mi club asignamos mentores, o no asignamos mentores, o ¿por qué debería ser mentor? ¿Qué aspectos debo desarrollar como un mentor? Como la paciencia, la disciplina, el saber orientar a otros. Porque no todo en esta vida es obtener la información, es también aprender a brindarla. Te regreso el uso de la palabra, Juan. Excelente. Me parece muy bien. acabas de decir algo que para mí es crucial en Toastmaster. Todos tenemos algo que aportar. Es correcto. No importa cuánta experiencia tengas, siempre aprenderás. Y no importa que sea tu primer día, puedes aportar algo. Muchísimas gracias, Libertad, por tu aportación. De esta manera hemos completado la primera ronda de participación de estos compañeros panelistas. Y vamos a dar paso a una segunda ronda, mediante la cual ahora tendrán dos minutos para poder eh, dis, eh, disertar acerca de un tema específico. Vamos a empezar nuevamente con Araceli, ella en esta ocasión nos va a hablar de la, cómo se elabora la agenda de la sesión, clara y concisa, entonces vamos a darle uso a la palabra nuevamente a Araceli, nos vamos hasta Guadalajara. Querido, micro, cámaras y micrófonos, Araceli, adelante. Muchísimas gracias. No es necesario inventar el hilo negro. Lo que sí es importante es conocer la plataforma de Toastmaster, donde todo viene ahí. Uno de esos recursos es justamente la, la agenda. En repetidos clubes hemos encontrado que cada quien pone su creatividad, pero una invitación que nos hace estos Master es apegarnos a los formatos, colores y lineamientos que tiene para homogenizar justamente la, la forma educativa. Quiero compartir de manera rápida que en nuestro portal, si nos vamos a la parte de recursos, podemos poner aquí... Una búsqueda rápida que se llama agenda, y vamos a encontrar esta agenda de las reuniones. De tal manera que nos va a proporcionar un formato en Word que nosotros vamos a poder editar. Viene en idioma inglés, pero tú lo puedes traducir a tu idioma, que en este caso, que pues todos manejamos el español, e ir colocando las agendas. Sustituir tu número de club y cada uno de los datos que esto contiene. Me gustaría compartirte lo que es la agenda de mi club porque además nuestros socios son muy creativos. Pusimos aquí el número del club, el nombre de nuestro club y la fecha de la sesión. La mesa que conforma... La, la mesa de trabajo de ese día pero además aquí en la parte inferior nuestros socios colocan un código de barras seguro también en tu club hacen una votación de quién es el mejor orador de la noche en Table Topics y a través de ese código QR solamente lo toma, le tomamos una foto y emitimos nuestra votación de esta manera, súper sencilla, puedes contar con una agenda bien estructurada, minuto a minuto, para cumplir con ella y dejarte de complicaciones. Cédulo, de la voz, Toastmaster. Extraordinario, mi estimada Araceli. Siempre hemos comentado en Toastmaster que no hay que inventar el hilo negro. Ya existe en la metodología, existen los formatos, y en este caso tú nos aconsejas utilizar un formato universal para todas nuestras sesiones. Muchísimas gracias. Repito que todo el material que se ha compartido hasta este momento y el que se va a seguir compartiendo, lo tendremos disponible en nuestra página para que puedas tú descargarlo y de manera inmediata lo puedas utilizar. También a todos los espectadores les comento que pueden estar escribiéndonos. La, cualquier situación que tenga que ver con los temas que están abordando, escribe tu pregunta, tu comentario. Yo estaré interactuando contigo y haciendo que tus eh, preguntas sean contestadas por los panelistas. Muy bien, regresamos entonces con nuestro panelista número dos para darle paso a, a su segunda ronda. Eh, en este caso Rosario nos va a hablar de la semblanza de cómo debemos presentar a nuestros oradores, qué importante es que un hacer presente adecuadamente las intervenciones de los compañeros. De la misma forma, pues también es muy importante que reconozcamos los logros. Algo que en todos más se privilegiamos es el reconocimiento. Entonces, para ello, vamos a pedir nuevamente a Araceli, directamente a la Ciudad de México, cuáles son esas buenas prácticas de las emblazas y los cursos preparados y del reconocimiento. Adelante, Madar. Junto a la excelencia viene el reconocimiento. Y es por eso la importancia de reconocer a nuestros líderes, a nuestros socios ya sea de forma virtual o de forma presencial, y no solamente por lo bien que presentan, sino por los logros que van obteniendo. Es decir, que si un socio va avanzando de nivel o cumple con un pathway completo, bueno, le vamos a hacer esa, esa fiesta, ese reconocimiento, porque nosotros como VIPs educativos, nos emociona, nos alegra esos logros. Y también a los chicos o, o socios que comparten su experiencia, cuando tienen esa ese, ese final, finalización de nivel, se emocionan y, y les da por seguir con el siguiente nivel. Eso en cuanto a reconocimientos. Y también una pregunta que les podemos hacer ahí en ese momento es, ¿cómo te sientes? Y ellos se sienten eufóricos, y es un buen momento para que lo expresen. Ahora, en cuanto a la semblanza, es algo clave para la buena realización de la agenda, ya que les pedimos ciertos, ciertos datos ¿para, qué? para que podamos presentarlos de una forma adecuada y también saber en qué pathways van, qué proyecto van a presentar y el título. Por ejemplo, esta es el, la semblanza de una semblanza un poco mal hecha. Si se dan cuenta, pues aquí hay mucha información y nada está claro. Esta es una semblanza mejor estructurada, bien respondida y bien complementada. Y esa es la forma adecuada de hacerlo. Y aquí está el formato de los datos que se les debe de pedir a los socios para poder, como les comenté, poner, tener, poder tener una semblanza de excelencia y poder presentarlos correctamente. Dos máster. Muy bien, Rosario. Algo que es esencial y es básico, y quiero que nos vayamos dando cuenta que con un poco de organización se puede conseguir un gran, un gran resultado en cada una de las sesiones, con detalles, cuidando los detalles, con planificación y con buenas presentaciones. Muchísimas gracias, Rosario. Y vamos a volar nuevamente hasta la ciudad de Cancún para que ahora, ya que nos dice Rosario que tenemos que felicitar y reconocer los logros, bueno, también es importante que los registremos en el Basecamp. Esa es una responsabilidad también del vicepresidente educativo. Por lo cual, le voy a pedir a Alejandro, nuestro panelista, que nos hable acerca de cómo se aprueban los proyectos, los niveles en Club Central a través del Basecamp. Alejandro, el escenario nuevamente es tuyo. La resistencia al cambio es simplemente miedo a lo desconocido. Y muchos de nosotros posiblemente estamos aterrados al momento de saber que tenemos que hacer uso de la plataforma Pathways o Club Central. Y el día de hoy te quiero justamente compartir que tenemos dos plataformas. Sí, es correcto. Como vicepresidente educativo tienes dos plataformas en las cuales tienes que registrar el avance educativo de tus socios. La primera plataforma se llama Basecamp. Y tú, al momento de ingresar, vas justamente a ir a esta sección que dice Pathways, después vas a ir a Go to BaseCamp o ir al, al campo base y tienes una opción que es poder entrar como gerente de BaseCamp, que solamente está disponible para ciertos roles, principalmente para el vicepresidente educativo. Esta es la primera plataforma que es muy importante que te vayas familiarizando con ella y por lo cual te recomiendo que ingreses y empieces a, a empezar a... Eh, conocerla. Hay una forma que dice aquí eh, Pending Request o eh, pues justamente son eh, los pendientes que hay cuando alguno de tus socios ya solicitó que le autorices el nivel que haya terminado. Cuando suceda eso, en este lugar es donde vas a poder observar justamente quién está pendiente de autorización de algún nivel de, de su Pathways. Y solamente tienes que seleccionar un botón que dice aprobar, es muy sencillo, pero este es solamente el primer paso para poder reconocer en la plataforma, este es el Basecamp, lo segundo es que tienes que ingresar al Club Central, esto lo ingresas desde Leadership Central y vas a Club Central y en ese momento aquí en esta segunda sección dice Submit Education Awards o registrar eh, reconocimientos educativos. Haces clic en este, en esta opción y entonces aquí también tienes que seleccionar al miembro y tienes que seleccionar justamente el nivel educativo que está justamente siendo reconocido. En ese momento también te va a dar la opción de que hagas una carta de reconocimiento posiblemente para su empleador. Si sí si la deseas generar, le pones que sí y haces clic en Poder revisarlo para poder aceptar y registrar este avance educativo. Muy importante, para que pueda contar para tu eh, programa de Club Distinguido del Presidente, tiene que estar en ambas plataformas. Si hace falta alguna de ellas, no te va a contar para tus logros educativos del club. Espero que esto te haya ayudado y muy importante, comunícale a tu presidente cuando algún socio haya terminado su nivel para que lo pueda reconocer públicamente en la sesión y le hagan su entrega de reconocimiento. Adelante, Juan, si ¿Sí puedes activar tu micrófono. Extraordinario, ¿Sí? mi estimado Alejandro, y esto es el día a día. A veces creemos que con evaluar un discurso y mandarle la fotografía de la evaluación de y científicos, es todo un procedimiento, como nos lo acaba de explicar Alejandro, donde se requiere que el vicepresidente educativo lo registre. Creo que es muy claro, mi estimado Alex, y si no, pues aquí nos lo van a saber con las preguntas. Y me parece muy interesante lo que nos acabas de exponer. Y pues nuevamente, ahora de Cancún nos vamos a Jalapa, ¿verdad? Y ya que estamos viendo cómo se sube al BaseCamp la información, pues... ¿Qué también estamos evaluando? Las evaluaciones efectivas de los cursos preparados es la columna vertebral de la prestación de un proyecto. ¿Estás evaluando bien? ¿Cuáles son los criterios que utilizas para evaluar un proyecto? Pues para dirimir esas incertidumbres, vamos a escuchar ahora a Jesús, que nos va a hablar precisamente de las evaluaciones efectivas. Adelante, mi estimado Jesús. Te tengo una muy buena noticia. Hay una gran persona dentro de ti deseando salir y nada más está esperando que tú se lo permitas. ¿Cómo se lo vas a permitir? Cuando te haces socio en Toastmaster y eliges una ruta, la presentación de proyectos y la retroalimentación de todos los socios que van a apoyarte en el transcurso de tu camino son vitales para ti. Así que primero te voy a dar una estrategia que implemento cuando tengo que confirmar los cargos y los proyectos específicamente. Los proyectos no los confirma el orador, los confirma el evaluador. Y te voy a decir por qué. Porque los invito a que le manden el discurso escrito al evaluador o la evaluadora y que esa persona me diga, ya está listo. ¿Por qué? Porque me aseguro de que al menos tiene una evaluación en fondo. El ideal, obviamente, es que tanto el orador como el evaluador se reúnan antes de la sesión para que puedan practicar la forma y entonces vas a llegar a una sesión de un club para una tercera evaluación, así que imagínate, cada proyecto tienes tres oportunidades de crecer, de pulir tus habilidades, de mejorar tu presentación, de pulir tu proyecto. Esto va a ser invariablemente que los discursos tengan mucha mejor calidad, que los invitados vean discursos con mucha mejor información y más estructurado y obviamente el crecimiento de tus socios se va a ver palpable en cada sesión y presentar discursos se va a hacer un hábito de crecimiento, no solamente en tus Toastmasters, sino en tu vida personal. Entonces aprovecha cada oportunidad que tengas de presentar un proyecto para que te sea evaluado tres veces, idealmente, si no, envíale tu escrito al evaluador para que él le confirme al vicepresidente educativo y puedas presentar el discurso en la siguiente sesión, con al menos dos semanas de anticipación para que lo puedas preparar, practicar y presentar de una forma excelente. Este es el consejo que te puedo dar en cuanto a los discursos y que tengan una excelente forma. Perfecto, Jesús. Pues nos hemos venido dando cuenta durante estos 30 minutos cómo la planeación y la organización es una pieza estructuralmente clave para la excelencia de nuestras sesiones. La excelencia es algo que debemos de perseguir que trabajar sesión a sesión con base a, qué? a buenas prácticas. Me parece maravilloso, mi estimado Jesús, lo que nos acabas de recomendar y hay que ponerlo en práctica de manera inmediata. Y para cerrar esta segunda ronda de participación, vamos nuevamente hasta la ciudad de Morelia y vamos a escuchar en voz de libertad, ¿cuáles son las habilidades de liderazgo que desarrolla un vicepresidente educativo? Ese talento que tiene el vicepresidente educativo puesto al servicio de los socios de cada club. Mi estimada libertad, nuevamente, el escenario es tuyo. ¿Y por qué yo debo ser vicepresidente educativo? Creo que esta es la pregunta que todos nos hicimos el día que nos propusieron para este cargo. Más de una ocasión nos preguntamos, bueno, ¿y yo qué voy a ganar siendo un vicepresidente educativo? ¿Qué voy a hacer en el cargo? ¿Qué voy a aprender? Y posiblemente todos en algún momento creímos que solamente era hacer los programas. Hasta que te das cuenta que tienes que aprender a organizar a los demás. Saber hacer un equipo de trabajo que te apoye. Porque creíamos que era sencillo hasta que llegó la fecha del primer concurso. Y como nos compartieron hace un momento, tuvimos que administrar el caos por primera vez. Además de esto, tienes que mantener tu contacto humano con todos los socios de tu club. Porque no podemos llegar simplemente y decirle, ¿sabes qué? Tenemos seis metas educativas y yo quiero que tú para final de mes me des el nivel uno, tú me vas a dar el nivel dos, tú el tres. Y si no me los das, pues no sé cómo le vas a hacer, pero empiezas a presentar discursos en los otros clubes. Sabemos que esa no es opción. Comenzamos a conocer a nuestros socios, a estar en contacto con ellos. Además de esto, la resiliencia, porque nunca faltan los improvisos que nos dejan una, dos funciones sin quien las cubra cinco minutos antes de que comience la sesión. O aquel momento en el que no falta que pasa y se va uno de los discursos. La habilidad para llenar las sesiones, para saber cómo complementarlas, el estar consciente de que sabes que en este momento mi club necesita un poco más de orientación, incluye una sección educativa y estar innovando constantemente cómo convencer a los socios de que se queden en Toastmaster, no solamente porque están pagando una membresía, sino toda la experiencia de ser miembros de estar en el club, de convivir, que no es únicamente presentar discursos. Así que, compañeros, los invito a que comencemos a poner varias de las prácticas que hemos escuchado el día de hoy, a cuestionárnoslas y saber qué podemos aplicar en nuestros clubes y qué más podemos hacer. Juan, te regreso al uso de la palabra. Muchísimas gracias, libertad. Es claro lo que tú nos comentas. Entonces, pues, empecemos... Aplicar nuestros encantos, nuestras habilidades de comunicadores y no de sargentos, ¿verdad? Mi estimada Libertad, dices, hay que pedirlo bonito, de buen modo, con planificación. Excelente. De esta forma hemos cerrado las dos rondas de participación de cada uno de los panelistas y voy a dar paso a las preguntas que nuestros participantes eh, vayan colocando en el chat. Eh, tenemos una pregunta de Brenda Cruz para Rosario: Dice, ¿los formatos de los reconocimientos vienen en la plataforma? En un inicio yo no sabía ni dónde encontrar información y te muestro esos que son los primeros que yo hice. Y en el caso, por ejemplo, de Patti, dije, bueno, ya está concluyendo igual un Padways, bueno, pues le pongo así como la gran fiesta. Y en el otro, que era simplemente de nivel, fue de momento mi forma para, para hacer ese reconocimiento. Lo cierto es que imprimes en la plataforma... El certificado como tal, en blanco y en negro, lo imprimes y es como se lo, se lo entregas cuando es físicamente o en sesiones presenciales. Y si no, ellos los pueden eh, descargar de la plataforma, pero realmente esto nada más fue como un montaje de mío propio, por hacer una, el reconocimiento virtual. Pero en sí vienen ahí en la plataforma y es en blanco y negro y un color ahí de azul, pero es ya original de la plataforma. No tienes que hacer todo el fondo. Excelente. Contestada la pregunta para Brenda Cruz. Eh, la siguiente pregunta es para Alejandro. Dice, ¿es necesario que el vicepresidente educativo compruebe que el socio haya subido documentos de evaluaciones a la plataforma? ¿O tiene que comprobar que el socio las tiene las evaluaciones? Excelente pregunta. De hecho, esa es una de las funciones del, vice, del vicepresidente educativo, verificar que el socio haya realizado absolutamente todos los pasos de su nivel, que haya recibido sus evaluaciones, que tenga todos los formatos correspondientes. Por eso es muy importante que te apoyes del mentor asignado, si es que lo tiene, de los evaluadores y que estés muy al pendiente de todas las presentaciones de proyecto que realizó ese socio. Si hay una duda acerca de algún proyecto o algún discurso, entonces será importante que tú como vicepresidente educativo le solicites al socio eh, los documentos necesarios para que puedas comprobar que efectivamente realizó todos los proyectos y puedas entonces autorizar ese nivel. Perfecto. Y obviamente en Top Master Máster partimos siempre de la base de la honorabilidad, que es parte de, nuestro, de nuestros valores, el ser siempre honestos y sinceros con lo que se está pidiendo y haciendo. Muchísimas gracias, Alejandro. E importante, recuerden, el vicepresidente educativo es la persona clave para que pueda llevar el club por lo menos seis metas. De las diez metas del programa del club distinguido, seis, seis son educativas. Y es tú, eres tú, vicepresidente educativo el responsable de darle el seguimiento para que se pueda cumplir con el 60% al menos de las metas deseables para que el club pueda ser distinguido. Muy bien. Araceli, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué recomiendan hacer cuando se tienen sesiones de cinco personas o menos? Wow, ¡Caos! ¿Qué nos puedes recomendar, Araceli? A Marco Rocha. Claro que sí. Ya me ha pasado. He sido coach de lo que... Dentro de más te llamamos Club Débiles y generalmente es traer invitados de otro club para cubrir todas las funciones. Sin embargo, es, este apoyo es para invitar a personas y que nuestro club dé una muestra de lo que es capaz de hacer y poder lograr ser un club fuerte o volver a tener la cantidad mínima de socios que requerimos que son ocho. De tal manera que si son cinco, una opción puede ser duplicar funciones, como a veces he visto que muletillas y gramatical lo realiza una sola persona, puede ser una opción. Mi mejor opción es hablar, ¿sabes qué? Alejandro, Rosario, Libertad, Jesús, me ayudan por favor, este lunes voy a sesionar, requiero que me apoyen con la función porque voy a llevar invitados y de esa manera poder mostrar todo lo que el Toastmaster tiene durante una sesión. Muchísimas gracias por esta respuesta, Ara. Eh, Silve, Silvina, Argentina, da las gracias por las respuestas. Gildardo Avendaño, felicita a todos los panelistas, que son excelentes las participaciones. Eh, muy bien, pues eh, de, de momento no veo más preguntas. Eh, si tú eres un espectador y tienes alguna pregunta, por favor, este es el momento. Tenemos aquí hasta las 12 de la noche para contestar las preguntas, entonces aprovechen antes de que les dé sueño a nuestros panelistas. Jesús, en términos de, de, de concursos, sabemos que pues vienen nuevamente otra vez en, en febrero, empezarían básicamente los concursos a nivel club. ¿Cuáles serían las tres mejores prácticas que tú ahorita le podrías recomendar a nuestros asistentes para que eh, organicen concursos de excelencia? El primero y básico es establecer ya la fecha. Cuando tienes una fecha marcada, ya tienes ese punto en el calendario bien específico en donde todo lo que tú estés haciendo y que estés empezando a planear, se va a culminar. Así que empieza ya a ver el calendario del próximo año, escoge el día del de mes que tu club sesiona para que puedas elegir la fecha del concurso. Eso es vital. ¿Para qué? Para que puedas avisarle a los socios con bastante antelación, aunque de manera informal, puede ser en un inicio, la fecha de, del concurso y puedan empezar a preparar sus discursos, que puedan empezar, incluso tú como BP Educativo, a planear alguna educativa dentro de las sesiones que te faltan para llegar a esa fecha, por ejemplo, una, la de evaluación, que ahora son los concursos. ¿Para qué? Para que el el participante sienta que lleva todas las armas necesarias para que tenga una participación excelente. Y el último es empezar a planear quién va a ser la persona presidente del concurso y juez en jefe para que puedan ver todo el abanico de posibilidades en jueceo y hacer las invitaciones pertinentes. Creo que esos son las, los tres puntos principales, el tener la fecha en motivar a los socios y ya empezar a visualizar quiénes serán los jueces de todos, no solamente de calificación sino de tiempo, escrutinio, etcétera, etcétera para que llegada la fecha, como dije en un inicio ya no tengas el estrés de si llegó, si no llegó, si va a presentar, si no va a presentar, si el, el, el concursante trae preparado su discurso esos ya son elementos que no deberían suceder si realizas esas tres acciones Excelente, eres muy claro, muchas gracias. Y vamos a cerrar esta ronda de preguntas del público y esta pregunta es para Libertad. Dice, ¿cómo hacer que los socios presenten discurso o participen en el equipo de apoyo? Cronometrador, muletilla, dramatical, dice, a veces nadie quiere. ¿Cómo, cómo nos inspirarías, Libertad? Esa es muy buena porque me tocó vivirla de manera muy cercana cuando nadie quiere presentar discursos, primero empiezas como que, oye, yo sé que te gustaría, mira, tenemos esta meta educativa, sería genial que uno de los nombres que podamos ponerle sea el tuyo. Mira, he estado viendo tu seguimiento para que sepan que no están solos, que simplemente no están en, ah, ya no presento discurso, nadie se va a dar cuenta que no presento discurso. No, nosotros como vicepresidentes educativos estamos ahí, los estamos viendo, sabemos que han presentado, que no han presentado. Y además de eso, especialmente para los concursos, constantemente estar, ¿sabes qué? Necesito esto, y creo que tú eres la persona adecuada, que no solamente sea, oye, por favor, sino eres la persona correcta para desempeñar la función. No te preocupes, necesitas orientación, te la doy con mucho gusto, no pasa nada, que no se sientan atemorizados, porque muchas veces esto pasa, dicen, es que ¿cómo voy a hacer eso?, yo no sé, yo nunca lo he hecho. Y dices, exacto, no lo has hecho. Ven, vamos a aprender. Creo que es una buena herramienta. Excelente, libertad. Muchísimas gracias por tu aportación. Y vamos a pedirle ahora a nuestra coordinadora de construcción de liderazgo, Mayra Dávalos, que nos dé alguna participación al respecto de todo lo que se ha dicho, mi querida Mayra, que cómo complementarías estos eh, maravillosos panelistas. Muchas gracias, Juan Ernesto. Gracias a todos los participantes. Creo que algo que no tuvimos oportunidad de participar y que es muy relevante. A mí me encanta viajar. Y cuando voy a viajar a algún destino, lo primero que tengo es la distancia en kilómetros. Y decido si voy a ir, por qué transporte, etcétera. Pero tengo una meta. Porque si no tienes un rumbo fijo, cualquier dirección es la correcta. Entonces, quizás no, no alcanzamos a compartir, pero les comparto ahora mismo. Que, porque hay, hay, hay varios hay VIP varios, eh, educativos que son nuevos o que por alguna razón el VIP educativo anterior salió por alguna causa de fuerza mayor. Pero es muy importante que sepamos que esta es nuestro mapa. Nuestro mapa es, ahorita tengo, por ejemplo, aquí el Club Renacimiento, estoy en el dashboard. Y aquí es donde nos dice, esta es la clave, este es nuestro mapa. Nosotros, nuestra aspiración es tener nueve metas para que seamos club distinguido del presidente. Vemos aquí el Club Renacimiento, que tiene hasta el momento seis metas. Pero, ¿cómo se logran esas metas? Porque hablamos de metas y metas, pero no lo sabemos. Entonces, para aquellos VIP educativos que nos están siguiendo, o aquellos que están pensando la posibilidad de ser VIP educativos, sepan que para obtener una meta, cuatro personas de su club debieron terminar el nivel uno. Dos personas debieron terminar el nivel 2. Otras dos personas debieron terminar otro nivel 2. Dos. dos personas debieron terminar el nivel 3. Una persona el nivel 4, 5 o DTM. O de la misma forma, eh, una persona tuvo que haber terminado alguno de estos. Nivel 4, nivel 5 y eh, DTM. Entonces, como pueden ver, seis de las metas de las 10 dependen de ustedes, VIP educativos. Ustedes son los directores técnicos, el director de la orquesta, eres la mamá, eres el papá, eres el visionario de tu club que si tú no te pones las pilas tú no estás anticipando lo que viene en los, en los siguientes meses no, no, no, no tienes ese panel del que nos hablaba Alex ese, ese conjunto de líderes que están haciendo el comité para hacer mejor desempeño por eso quise que no se me pasara la oportunidad de decirles aquí en el dashboard es donde ustedes van viendo cómo van y cómo van otros clubes también. Entonces, como le decimos, hay muchas cosas que ustedes, ya, que ustedes ya conocen, pero las personas que están nuevos en el rol sepan, como decía Libertad, que no están solos. Eh, la estructura de Toastmasters está muy bien organizada. Está, eres VIP educativo, puedes apoyarte de tu, de tu presidente. Si el presidente no lo sabe, está el director de área. Si no está el director de área, está el director de la división, estamos nosotros el equipo de calidad del programa que todos los lunes a las 9.30 de la noche estamos haciendo o paneles o educativas o sesión de preguntas y respuestas, entonces eso es lo que les quiero hacer hincapié de que no estás solo, pregunta, preguntar no te hace una persona tonta, te hace una persona curiosa que como líder a veces se tropieza, pero que tenemos un, un, un mejor rumbo. Entonces, por eso les quiero hacer hincapié. No están solos, por eso estamos creando este tipo de sesiones para que se sientan acompañados y estamos aquí para acompañarlos. Eh, te regreso la palabra, Juan, Antonio, Juan Ernesto. Muchas gracias, Mayra. El que pregunta no se equivoca, generalmente así sucede. Y ya, bueno, aprovechando que estás con nosotros, eh, nos podrías indicar, Mayra, dónde va a poder el, el, el, el asistente, el socio, descargar esta información. Eh, yo, yo mencioné hace un momento que está el material en la página del distrito, pero si hay alguna ruta, algún, algo específico que nos quieras compartir para que nuestros socios den fácilmente con la información. La ruta ahorita estamos por actualizarla. Eh, les dejo por aquí mi teléfono para que me manden un mensaje. De hecho, estamos considerando hacer un chat de que sea exclusivamente para preguntas do, sobre proyectos de BIPI educativos. Porque a veces, oye, este es el nivel el 5 y no estoy muy familiarizado, cómo va a orientar un ciego a otro ciego, ¿verdad? Entonces, para que se sientan acompañados. Entonces, por aquí ahorita voy a poner en el chat mi teléfono, si te interesa, eh, en el chat voy a poner esa ruta para cómo encontrar estos formatos que nuestros VIP educativos excelentes nos están compartiendo y para que sientas que no estás solo. que, que... Siempre les digo a estos VIP educativos que nos acompañaron, Alejandra, Ara, Rosario, Libertad, que nosotros estamos para apoyarnos mutuamente y es parte de lo que hace una organización como Toastmasters tan sólida, porque estamos de voluntarios y nos encanta servir y ayudar. Es un liderazgo basado en el servicio. Entonces, les paso mi teléfono. Si te interesa que estar en esta red de apoyo para VIP educativos, ahí te mandamos la información. sí Excelente. Pues por lo menos lo que es la agenda y lo que es el Excel ya estás tardando para tenerlo y empezar a aplicar de manera inmediata, que son de las aportaciones que hemos tenido el día de hoy en este webinar. Y bueno, ya para cerrar, les voy a pedir a todos los panelistas que en un minuto den una recomendación final. O sea, es decir, cierra en un minuto. También te vamos a pedir, mi estimada Mayra, que les tomes el tiempo si te parece a los 30 segundos el verde los 45 de amarillo y al minuto el rojo en un minuto compañero panelista tu recomendación final ¿con qué vas a cerrar? ¿con qué nos vamos a quedar de ti? y vamos a empezar con Araceli claro que sí, muchísimas gracias mi recomendación número uno es definitivamente descargar el manual de liderazgo del club porque ese es tu mapa ahí es tu guía roji en la antigüedad donde viene mes con mes cada una de las actividades que son necesarias realizar. Y dos, para completar mi comentario anterior, pide un coach. Así como el socio puede elegir a un mentor o solicitar un mentor, tu club puedes decir, necesito un coach, alguien que me ayude a llegar a lograr ser un club distinguido del presidente. Excelente. Muchísimas gracias, Ara. La guía roja y tenemos que no escuchar esa palabra. Yo la llegué a usar. Bien. Muy bien, muchas gracias. Eh, Rosario, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Con qué vas a cerrar? Un minuto, Rosario. Bueno, mi conclusión sería, en mi caso, que no, no preguntes quién quiere presentar proyecto. Tú ponlos en la agenda, anota, arma tu agenda sin preguntar si alguien te cancela llámame a mí y yo te apoyo en el momento y otra segunda eh, sugerencia yo cuando inicié en esto no entendía absolutamente nada y me volví autodidacta investigué y me puse a practicar y si no me funcionó de una forma apliqué a otra hasta encontrar y un tercer punto sería la empatía Crea esa empatía con tus socios, conócelos. Aprende de qué les gusta, qué les disgusta, por qué presentan, por qué no presentan, qué problemas o qué circunstancias pueden tener. Sé su amiga. Todos más. Increíble. La empatía, sin duda, es una palabra clave que debemos desarrollar de manera cotidiana en nuestros clubes. Muchísimas gracias, Rosario. Vamos a hacer el uso de la voz. Alejandro, para que nos, nos dé su cierre de un minuto. Adelante, Alex. Puede ser que tengas algunos socios que no están familiarizados con la tecnología. Así que para estas personas te recomiendo, te reúnas físicamente con ellos y abra su, su Basecamp, bueno, no su Basecamp, sí, el Basecamp de Pathways, justamente, entres a su plataforma, que sepan cómo ir ingresando a cada uno de los proyectos y velos familiarizando. En caso de que no lo puedes hacer físicamente debido a la situación de pandemia, la recomendación es que compartas, se conecten a través de un Zoom y compartan pantalla. A través de compartir pantalla le indicas que ingrese a su, a su, a su plataforma de Toastmaster, que él directamente vaya a su Basecamp y lo puedes ir guiando. Incluso ha habido algunos socios que han tenido problemas para poder ingresar o abrir la, la plataforma por alguna situación técnica. Entonces también tú puedes apoyarles para que tú seas esta persona que les permita justamente ir familiarizándose con toda esta información de la plataforma. Muy importante. De esta manera vas a irlos guiando, van a ir sabiendo cómo elegir cada uno de sus, de sus proyectos y que de esta manera estén muy familiarizados excelente mi estimado Alex al final un VIP educativo es un facilitador esa es la función principal y evidentemente el conocer el uso del te va no solamente a facilitar el trabajo sino que va a facilitar la vida te facilitar en todos los másters. muy bien, muchas gracias vamos a pasar el uso de la voz a Jesús para que nos dé su cierre de un minuto por favor disfruta estos meses que te quedan como VIP educativo por favor te lo pido, disfrútalos y te voy a decir un pequeño truco, no sé si sea trampa o no. La primera vez que me tocó este rol, no tenía ni idea, como la mayoría de todos nosotros que apenas estamos aprendiendo algo. Y hay un truco muy sencillo y que te puede ayudar. ¿Has escuchado que se trata de administrar, de liderar, de ser empático? Todo lo que hemos dicho. Y tú puedes decir, es que tal vez yo no lo tengo yo no lo soy. Te voy a invitar a que actúes un ratito. Actúa como si ya supieras super administrar proyectos, como si fueras súper empático, súper empática, y ponlo a prueba. Esto va a hacer que organices las sesiones, que sepas quién va a presentar proyectos, que sepas organizar los concursos, que veas cómo liderar, aunque solo te lo creas por un ratito. Dice el dicho, quien empieza actuando termina haciendo. Así que mi invitación, si crees que hay alguna de estas habilidades que no la posees, actúala un rato y vas a ver que al rato vas a ser una maravillosa persona desempeñándose como un gran VIP educativo. Empieza fingiendo y terminarás creyendo. <risa> Excelente, muchísimas gracias Jesús. Y vamos a concluir el cierre de los, de los participantes a nuestra quinta panelista. Libertad, tu cierre. que te puedo dar? Busca información hasta debajo de las piedras. No hay preguntas tontas y aunque tú creas que no hay respuesta para todos los dudas que las tienes, te aseguro que hay alguien que te dirá qué es lo que necesitas. Ya sea el vicepresidente educativo anterior, tu presidente, director de área, director de división, los directores del distrito, pero no te quedes con las dudas. Tu pregunta, inclusive si necesitas preguntar, oye, necesito que mi cronometrador del concurso tape su cámara. Lo que necesites, de verdad, no te quedes con la duda y siempre dale la confianza a tus socios de que no estás ahí como un tirano, sino en alguien en quien pueden confiar. Excelente, muchísimas gracias no hay tiranos, aquí somos puros líderes al servicio. Maravilloso, Cierre, muchísimas gracias. Eh, Mayra pregunta, Alejandro Sierra, saludos, Alex, un saludarte. ¿Hay chat para presidentes? Se está anunciando un chat para vicepresidentes educativos, eh, simplemente como para saber, ¿existe un chat para presidentes? No existe, pero se puede crear. Entonces... Es la, es la necesidad la que la madre de los ingenios. Sé que, sé que los presidentes están en unión cuando están en, con los directores de área y así sucesivamente con la división, pero si, si existe la necesidad y te interesa, aquí ya puse mi contacto para que mandes un mensaje y en, en el programa de calidad estamos para apoyarlos y si es necesario lo hacemos para apoyarlos y guiarlos, pero generalmente es la ayuda que la recibes de tu director de área. Entonces, si no sabes quién es tu director de área, mándame un mensaje y yo te paso la información para que encuentres, a, empieces a navegar y, y desarrolles tu liderazgo. Comunica. En Toastmaster desarrollamos no nada, no nada más la habilidad de ser oradores, sino también líderes y líderes que, necesit, que se necesitan ahorita que sean, que, que hagan autogestión, que sean autodidactas, que encuentren las respuestas, que sepan navegar. Y es lo que estamos creando aquí en Toastmasters, que es un laboratorio de liderazgo y estamos para apoyarnos mutu mutuamente. Excelente, Mayra. Muchas gracias. Pues bueno, de esa forma hemos llegado ya a la final, a la finalización de este webinar. Se pasó rapidísimo, una hora efectiva. Importante, este programa se queda grabado dentro del fanpage del distrito por si quieres consultarlo quieres volverlo a escuchar o quieres compartirlo con alguien más que tú sepas que no pudo conectarse, la información está disponible para que nos veas cuantas veces quieras. Es así como Araceli Rosario Alejandro Jesús Libertad, les damos las gracias por su generosidad, por compartir, por esa, esa visión, esa calidad de servicio que tienen para poder alimentar las buenas prácticas que al final nos van a llevar a la excelencia de un ciclo exitoso y llevar a todos los clubes a tener mesas distinguidas. Eh, mi estimada Mayra, coordinadora de construcción de Liderazgo del, del Distrito 34, te felicito por esta iniciativa, pues ha sido un panel realmente muy útil, muy práctico, muy dinámico, y a nombre de nuestro director de calidad, Arturo Auri, te felicito por haberte conectado. Yo soy Juan Ernesto Orcepiña, soy un máster del distrito, ha sido un placer para mí estar moderando este panel, y estamos en contacto a la siguiente. Que tengas una extraordinaria noche, un buen inicio de semana, un buen inicio de mes y un espectacular cierre de año. Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Bye. A ver, una foto, chicos. Una, dos. Eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer compartir con ustedes. Gracias. Bye. Bye. Éxito, gracias.